Hola, bienvenida a nuestro canal. Si estás aquí es porque tienes inquietudes acerca de cómo usar tu ordenador o navegar por internet de forma segura. En este canal intentaremos abordar de forma clara y concisa eh, algunos temas importantes de la seguridad informática. Cualquier duda que tengas no dudes en escribirnos un correo o dejar un comentario en cualquiera de estos vídeos por aquí. Así que sin nada más que decir, ¡empecemos!